Amigos viajeros, miren dónde me encuentro. Estoy en el Apusicay. Este es un cerro desde donde puedes ver este colchón de nubes. Se encuentra en la ciudad de Lima. En este video te muestro cómo llegar. Amigos, aquí iniciamos nuestro recorrido hasta el y Me está acompañando Renzo... ...quien va a editar este video. Saludos. Y su tío Lilian... ...quien se ha unido al grupo. Ahora, hay muchas formas para llegar al Apusicai. Pueden ir en transporte privado, pueden ir en buses... ...pero creo que la forma más conveniente... ...es tomar el metro de Lima. Pueden tomarlo en cualquier estación... pero la idea es bajarse en la estación María Auxiliadora. Hay mucha fila. Estamos en pandemia... claro que tienen que tener la mascarilla... y también el protector facial... si van en esta temporada. Así que... vamos a tomar el metro. asegúrense de tomarlo con dirección a Villa El Salvador. Para esa dirección se encuentra la estación María Auxiliadora. Y el, cada tramo del metro cuesta 1.50. tomes donde lo tomes. Cada tramo cuesta un sol 50, que son más o menos, un poco menos de 50 centavos de dólar. bajamos en la estación María Auxiliadora... ahora tenemos que tomar un colectivo... que nos va a llevar hasta la base del Apusicay. Ya estamos en la base para subir al Apusicay... en la base de Paraíso... que es una zona aquí en Villa María del Triunfo. Hasta aquí nos trajo unas combis... hay un montón de combis... ahí en, cuando bajas del metro que dicen paraíso, hay varias rutas para subir... pero nos dijeron que esta es una de las más fáciles... y ya nos está cansando... cuando bajamos del metro básicamente fuimos a la derecha... bajamos y ahí en la intersección están los buses... nos cobraron 5 soles pero dicen que cobran dos así que creo que nos estafaron... pero no preguntamos antes... no preguntamos... así que pues nos tocó pagar 5 soles... Oh. Las alas de cualquier cosa están de moda para tomarse fotos... y aquí hay una. Ahora una de las cosas interesantes de hacer esta ruta... es que van a ver una zona en desarrollo de Lima... que es el distrito de Villamaría del Triunfo... donde muchas personas viven en las orillas de los cerros son zonas en desarrollo, algunas necesitan agua potable... tampoco están asfaltadas por lo menos esta zona de paraíso donde bajamos... pero algo muy interesante es que aquí ya encuentras verde y flores... esto es porque la neblina que vemos de ese colchón de nubes... se concentra justo aquí y eso riega las plantas... por eso más arriba ya no se encuentran áreas verdes... como esta zona por lo menos y abajo tampoco... algo súper interesante. Llegando a este punto se divide en dos caminos, no sabemos por cuál ir, estamos decidiendo, pero creo que por ese, ¿sí? Esperen, esperen, esperen, ese era el camino incorrecto, vamos a ir por la derecha, que es el correcto. ¡Lilio! qué sí, A eso el perro siempre, cuando vienen, las personas le siguen, a veces le traen su rico can, o comidita le dan, y ya están acostumbrados, y ya lo llevan hasta allá. De ahí se regresa, no, sí. el perro es guía, te lleva hasta el, la posica. ¿Fácil para ti, Renzo? Nada fácil, ¿eh? nada fácil. Ya estamos llegando a la cima de la posica. Y falta poquito poquito agotados, pero ya se empieza a ver el colchón de nubes teníamos miedo de que no lo íbamos a ver porque hoy Lima estuvo un poco despejada pero ahí está así que esperemos que la vista sea espectacular ¿Desde dónde vienen aquí? de abajo de dónde? Valle. Valle. Del Valle qué ya. los motivó a venir? Más venido para... Ya, Ah, el colchón de nubes. Llegando lo primero que van a ver va a ser un kiosco... donde venden bebidas, snacks... y la entrada cuesta 5 soles. ¿no? Dos. Ya en la cima de la Pusikai... van a encontrar la estatua de un inca... este de aquí... y también la de un cisne que está más arriba... que es muy popular donde... da ver... aquí... aquí... aquí... aquí... Ahí, ahí... y por supuesto el colchón de nubes... este es el lado que da para Lima Metropolitana... pero la mejor vista del colchón de nubes... dicen que es desde ahí... desde el cisne para el otro lado... así que vamos a ver qué tal... del mercado de mercado girasol. No de la novela. La primera vez que vengo a este lugar y me parece muy emocionante, muy bonito y este. Para mí muy cansado. Claro que este hace un poco de ejercicio, pero más que eso ya descansar y ver todas las maravillas y eh, es, que es emocionante, es emocionante. Vinimos con nuestras perritas. Ellas gordas. ¿Por qué son gorditas? Caminando hacia el Cisne nos hemos dado cuenta... que hay muchos trabajos de mejora en esta zona. Hay un tractor trabajando, uh, están haciendo construcciones... y también hemos notado que hay una pared... esa supuestamente es la pared de la vergüenza... creo que le llaman... que es una pared que divide la parte... que tiene un poder uh, adquisitivo de dinero alto en Lima... a comparación de esta parte que está en desarrollo. Entonces por eso le llaman la pared de la vergüenza. Uh, o el muro de la vergüenza porque divide dos zonas de Lima muy diferentes ¿qué te parece hasta ahora Renzo? Muy bonito la visa, es algo que no esperaba encontrar acá en Lima cerca. estoy... No estoy decepcionado de verdad, estoy muy conforme, está muy hermoso. Así, bien o mal? Bien. <risa> el sol se acaba de poner o bueno ya está en las últimas... un momento muy bonito pero como que fue todo así... rápido, rápido llegamos... eso estaba poniendo de un momento a otro... ya estaba poniendo oscuro... y toda la gente empezó también a desesperarse... hay listas vistas muy bonitas... se ve claro el colchón de nubes... se ven luces de lima metropolitana... quizá el que no esté completamente nublado... es bueno porque nos da otra vista... Podemos ver a Lima iluminada en conjunto con algunas nubes. Así que me encantó. Espero que la próxima que venga pueda ver todo nublado para tener otra perspectiva. Nos hemos quedado ya hasta más tarde y está toda la ciudad iluminada. Y justo nos hemos encontrado con un chico que tiene viniendo aquí hace 8 años. Se decía antes que había un... Un cerro que estaba por encima de las nubes, ¿no? Entonces, como toda curiosidad y además que siempre uno está manejando bicicleta, con un amigo decidí venir a explorar. Y antes no había nada, ni siquiera había caminos, pues, ¿no? Tú tenías que mismo hacerte el camino, eh, pura piedra, todo, no había cisne, no había ni hombre de paja, porque antes había un hombre de paja aquí. Pero esta era una propiedad privada, es una sociedad, es una propiedad privada todavía. Es un lugar muy hermoso, la verdad. ¿Y tienes ocho años viniendo aquí? Eh, ay, sí, en promedio. O sea, lo haces como ejercicio. Ya claro, como ejercicio, como, eh, como un lugar para relajarse... porque si tú te das cuenta es bien tranquilo, bien mm. calmado... Y ya ha llegado una cierta hora... y también se puede acampar incluso ahora... que por lo menos te permiten mm. acampar. Ahora ya vamos a descender. Ya estamos... ya hemos estado caminando por alrededor de casi una hora... y pues es otro camino el que estamos tomando... el de... creo que Cerro Verde... si no me equivoco... nuestro amigo Roberto que conocimos arriba... nos está ayudando... nos dijo que bajemos por aquí mejor... porque es más seguro... Eh, venir o bajar estas horas de la noche... de lunes a viernes... es un poco peligroso... porque no va mucha gente... si bien en sábado y domingo... hay muchísima más gente... que va a la Pusikai... y mucha más gente baja a esta hora... entonces es un poco más seguro... así que... Estábamos bajando, vimos la luna llena, estaba hermosa. Así que fue bueno quedarse hasta tarde. Después de caminar por más de una hora, tomar una, un taxi que nos cobró un sol hasta el paradero de la Virgen de la Candelaria, si no me equivoco, y tomar un colectivo hasta la estación del metro, que es la estación del hospital, eh, cerca al hospital, más bien, ya termina esta. Este, esta aventura, estoy cansado... esta aventura a la Pusikai. Entonces vamos a tomar el metro de regreso... y pues fue una experiencia muy buena... me gustó, se lo recomiendo totalmente... los mejores meses para venir son de julio a diciembre... pero el mejor mes es julio siempre. A mí me encantó. ¿Qué tal Renzo? ¿Te gustó? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que más te gustó? En realidad este, la tranquilidad que se siente arriba... Eh, es algo que no puedes explicar. Sí. Eh, tiene una visa hermosa. Obviamente que en los meses que menciona Eden, sería lo recomendable venir. Pero yo igual recomiendo de que vengan un día de semana y no un fin de semana que todo está muy alborotado. Sí, dicen que se llena horrible los fines de semana, pero ahí está. Que es salga bonito el video, ¿eh? cualquier supuesto, responsabilidad supuesto, es Renzo. cabe sobre mí. <ríe> ¿Qué te pareció a ti, William? Ah, bonito todo, todo la, la subida y las vistas, todo, todo muy bonito. Perfecto, gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.